Sí, mira. Hola nos, as, nos vinimos a evacuatoriar con unos viejos Y nos dejaron aquí en el cerro se fueron, se fueron en el coche y nos dejaron Nos abandonaron Estamos perdidas, si alguien ve, ve este video por favor Búsquenlo Y me van a estar llorando Y todo, Ayúdenos. buena onda Ayúdenos este, Estamos perdidas, nomás pues, que como el video tenemos que estar sonrientes Si ven este video es que ya estamos muertas Estamos, estamos perdidas uh -huh. ¿Verdad uh -huh. Sí. Uh -huh, uh -huh. Estamos perdidas. ¿Con ¿Conocen este celular? lugar? Coneco, con Eco. Con Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. perdidas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Estamos perdidas! Perdidas, perdidas. perdidas. Coneco, pero.